Regularmente cuando se habla de cultura, se hace referencia a los bienes y prácticas culturales, ya sea de índole patrimonial o artística. El carácter simbólico y el sentido que le dan los diferentes grupos sociales a través del tiempo histórico y el espacio social juegan un papel importante para entender su valor y función en la sociedad. Sin embargo, la cultura, como otros elementos de la vida social, también tiene una forma de producción material. Esto es, para su existencia y reproducción requiere de un proceso de fases en el que la cultura va tomando forma y sentido entre los diferentes grupos de una sociedad. A esto lo llamaremos el sistema de producción cultural. De acuerdo a Texeira Coelho, el sistema de producción cultural es un esquema de representación basado en estudios de economía política y que propone el análisis de la dinámica cultural a partir de cuatro etapas o fases. 1. La fase de la producción propiamente dicha del objeto cultural. Por ejemplo, la preparación del guión, filmación y edición de una película, impresión de un libro, montaje de una obra de teatro, realización de un desfile de carnaval, etc. 2 la distribución de este producto a sus consumidores finales o a los intermediarios que, en un segundo momento, permitirán el acceso al producto por parte de los consumidores interesados. Por ejemplo, la distribución de la película ya terminada a las salas para su exhibición, distribución del libro en las librerías y puntos de venta, etc. 3. El cambio o permuta del derecho de acceso al producto cultural por un valor en moneda. 4. El uso o consumo. Momento de la exposición directa del producto cultural a aquellos a quienes se destina y de su apropiación por parte de estos. Desde una visión meramente económica, el valor de un producto está en función de los costos de producción, distribución y de la demanda que existe en el mercado. Pero para la economía cultural y la propia dinámica de los bienes y servicios culturales, se pone énfasis en evidenciar el valor de uso del producto cultural y no su valor de cambio. El valor de cambio señala un aspecto superficial o exterior del producto e indica que el mismo no es totalmente aprovechado por el individuo, quien no sufre ninguna transformación provocada por el producto ni actúa sobre este. Por valor de uso de un producto se entiende el significado que adquiere al final, y que implica una apropiación de ese bien por parte de su receptor, otorgándole un valor simbólico por encima del valor de cambio. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Un par de zapatos tiene un valor de uso traducido por la protección, comodidad y finalidad práctica que le dé el usuario. Sin embargo, estos mismos zapatos tienen un valor de cambio definido por sus aspectos exteriores, como su capacidad de significar la clase social a la que se pertenece, la moda a la que se afilia, el material del que está hecho, etc. Cuando lo que predomina en un par de zapatos es su valor de cambio, se dice que es consumido por su usuario. Cuando se destaca su valor de uso, se dice que es usado. El uso de un producto cultural presupone que sea totalmente aprovechado por el individuo, que pase a formar parte de su dinámica cotidiana y al incorporarlo se da la transformación de producto cultural a bien cultural. Para que ello suceda es necesario que el individuo receptor tenga competencias culturales o disposición estética, es decir, implica que él mismo sea capaz de identificar e, ident e interpretar los lenguajes, contextos y sentidos que se le han atribuido al bien cultural que se disfruta. Veamos el ejemplo de una obra cinematográfica. Para que una película tenga una apuesta de valor de uso, implica que el receptor tenga como mínimo un buen conocimiento del código cinematográfico y del código estético, filosófico o social, entre otras cosas, en que la película fue hecha, además de su propuesta estética o del sentido que eventualmente pretendió transmitir sus autores. Por lo tanto, esta cuestión evidencia que el sistema de producción cultural requiere de personas capaces de entender el uso y valor de los bienes culturales, además de mecanismos que permitan la reproducción de las capacidades de los individuos para consumirlos y usarlos. El sistema de producción cultural y sus mecanismos de reproducción se dan en el espacio social en el que intervienen diferentes agentes como lo son los artistas, los empresarios culturales, las instituciones gubernamentales, los medios de comunicación, los gestores culturales, los públicos, etc. Estos agentes intervienen de una u otra manera en cada una de las fases del sistema de producción, haciendo posible el acceso, delimitación, ampliación y o concentración de ciertos bienes y servicios culturales. Por lo tanto, estos agentes juegan un papel importante en la definición del valor de uso y su valor de cambio. ¿Cuál es el sistema de producción cultural de tu región? ¿En qué fases del proceso se encuentra tu emprendimiento? ¿Qué agentes culturales están involucrados y qué relación tienen o podrían tener con tu emprendimiento?